Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo lo que quiero es facilitaros un poco eh, el trabajo a aquellos que queréis hacer la, la práctica opcional sobre series temporales. Entonces, este vídeo conviene que lo veáis después de que hayáis leído el texto de la práctica que tenéis aquí y, y, a, y hayáis hecho al menos al, algún intento de, de haber... De, de terminarla, ¿de acuerdo? no es un tutorial, esto si lo veis de primeras no vais a entender nada entonces no es un tutorial, se trata de, de ayudaros si estáis un poco atascados entonces voy a dar por supuesto que, que ya habéis mirado todo y, y que lo habéis intentado entonces yo lo que voy a hacer es, es tratar de replicar este tercer modelo, ¿de acuerdo? entonces, bueno, lo primero que tenéis que hacer es instalar hueca que supongo que ya lo habéis hecho yo ya lo hice. También tenéis que instalar, como se dice al principio de, de la práctica, eh, el paquete Time Series Forecasting Package, ¿vale? Que hay que dar a Tools aquí en Package Manager y, y ahí ponéis el nombre del Time Series eh, Package, ¿no? Se llama Time Series Forecasting Package y, y lo instaláis. Yo, yo ya lo tengo instalado. Aquí si pico instalados me sale el paquete, luego eso yo ya lo he hecho, pero habría que hacerlo después de instalar y venís a Explorer eh, naturalmente os tenéis que descargar las instrucciones de la práctica, yo me las voy a descargar, aquí están Downloads, lo meto ahí y ya la tengo, ahí está el PDF que, que está abierto aquí entonces yo lo que voy a hacer es eh, abrir el fichero, me voy a Downloads, que es donde lo he descargado y tengo el fichero de la serie temporal que queremos predecir el de los pasajeros de acuerdo y me voy a ir a la pestaña de forecast que es la pestaña que se encarga de eh, para, para analizar y predecir series temporales entonces ya me ha eh, identificado correctamente que la serie que quiero predecir es la de passenger numbers esta serie es temporal y, y, y los datos están bien estructurados luego podemos dejar aquí que la periodicidad la detecte automáticamente y como os decía, yo lo que voy a hacer en este vídeo es rápidamente eh, construir eh, uno de los tres modelos que os pido, el tercero, eh, que es este de aquí, ¿vale? En el que lo que queremos es ajustar un modelo de autorregresión con el, la variable retardada un periodo y la variable retardada 12 periodos y ya está, nada más, ¿de acuerdo? Solo eso entonces bueno ya habéis visto que le podéis dar aquí a start y ya os construye un modelo pero es un modelo bastante complejo un modelo en el que ya ha metido un montón de variables y eso es simplemente con, con dar a start y, y tampoco he visto ni con qué lo he entrenado ni cuál ha sido mi conjunto de datos de test ni nada aquí el conjunto de datos de test tiene que ser eh, 24, ¿no? Creo recordar. Aquí sí está, está en, las, en las instrucciones, 24 instancias como datos de test y luego queremos predecir 12 valores más con un intervalo de, de predicción. Vale, pues vamos a hacerlo. Entonces, eh, en principio aquí yo no veo nada que, que esté mal. Bueno, están los intervalos de confianza. Así vamos a poner ya que vamos a querer los intervalos. Eh, aquí lo llaman intervalos de confianza, en realidad se llaman intervalos de predicción. Y, y no es simplemente que sea muy quisquilloso, es que, es que son dos cosas diferentes. Pero bueno, eh, entonces me voy a la pestaña de configuración avanzada. El, el Base Learner lo vamos a dejar así en toda la práctica, que es eh, regresión lineal. Y vamos a la, a la creación de los retardos. Entonces yo si no hago nada, ya veis que me ha creado bastantes retardos. Bueno, 12 retardos, pero yo solo quiero... El, el 1 y el 12 en este caso, ¿de acuerdo? Entonces le doy a que quiero usarlos eh, eh, personalizados. Eh, este rango me incluye el 1 y el 12, pero yo quiero solo el 1 y el 12. Y también es muy importante que quitéis los primeros ejemplos en la serie temporal para los cuales no tenemos eh, valores de retardo, que en este caso serían los 12 primeros. Es muy importante que pulséis aquí, no quiero incluir las, las potencias de tiempo, el, el, esto pasa muy deprisa, hay que quitar las 12 primeras instancias, porque para esas 12 primeras instancias no tenemos valores de, de la variable variable. Eh, retarda 12 periodos y entonces lo va a tomar como 0 si no, y, y me va a fastidiar todo el ajuste entonces esas instancias no, no las vamos a incluir vale quito las potencias de tiempo porque en este modelo no, no, no las quiero tener solo quiero el retardo 1 y el 12 y no voy a ajustar por varianza ni nada en, bueno, por, pues porque no en principio eh, vale atributos periódicos no, no tenemos ninguno lo voy a dejar así, aunque esto lo vamos a tener que tocar para que para que veáis qué pasa. No tenemos overlay data y en evaluación yo lo que voy a querer como medida de, de evaluación es como mínimo el root mean square error, que está aquí ya señalado, así que bien. Y quiero evaluar este modelo en el training, porque quiero que, que me lo hagáis y evaluar en un conjunto de datos de test que yo quiero que tenga un tamaño de 24. ¿De acuerdo? Vale. Pues, ¿qué más cosas? Bueno, y luego quiero que me muestre gráficas, bien de gráficas, ¿no? Eso siempre está bien. Y, bueno, pues, ¿qué pasa? No he dicho en ningún sitio que quiero predecir 12, 12 periodos. Eso está en, eh, aquí, en Basic Configuration, y yo quiero predecir 12 periodos, 12 periodos. Vale, pues en principio ya está, ya veis que esto no va a salir bien, pero no pasa nada. También vamos a aprender de, de esto bastante. Le doy a start, no pasa nada por estar por dar a start, hay que. hay que ajustar y ver lo que sale y tal. Entonces, me dice, me ha ajustado este modelo de aquí, en el que ha metido atributos periódicos. ¿De acuerdo? Ha metido bastantes atributos periódicos. Sobre el mes, el, el, el, el trimestre. Y bueno, está el, el, la variable retardada 1 y 12. O sea que todo va bien. Y ha metido ahí productos de la variable retardada por el tiempo. Eso tampoco me gusta. Yo pensé que le había dicho que no. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El caso es que no quiero atributos periódicos. Entonces me voy a atributos periódicos. Y hay que decirle, hay que dar aquí a customize. Y dejarlo así. Y ahora ya no los va a incluir. Entonces le vuelvo a dar. Y porque si no le doy a customize, lo mete algunos por defecto. Entonces le doy a Start y vamos a ver qué modelo me ha ajustado. Y me ha ajustado casi el que quería es el que solo incluye el tiempo y el, la, el retardo 1 y el retardo 12 pero también hay un producto que yo estaba casi seguro que había dicho bueno pero vamos a ver eh, obviamente me estar equivocado y justo lo había dejado aquí pulsado incluir productos de tiempo y variables retardadas lo quito y ahora le doy a start y el modelo que tenemos ahora ya es un modelo que solo incluye las dos variables que, que quería y, y es el mismo, es el mismo, ya, ya lo he hecho. Vamos a comprobar que todo está bien. Esto es cómo funciona el modelo en el conjunto de datos de entrenamiento, en el conjunto de datos de test eh, y luego mi predicción, mi predicción para los 12 siguientes periodos. ¿Es correcto esto? A ver. 61, sí, sí, está aquí todo bien, ¿no? Y, y nada, esto es exactamente lo que tenía que hacer, vamos a comprobar que sí, que los errores son los que los que nos dice el PDF, que aquí está, en el training set estoy teniendo un root mean square error de 14.58, correcto. Y en el test set un eh, root mean square error de 18,09. Así que así se hace este tercer caso, ¿de acuerdo? Los otros hay que lucharlos un poco, pero, pero si estáis viendo este vídeo, estoy seguro que lo vais a conseguir. Venga, mucho ánimo.